Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian, encantado de estar con ustedes. El día de hoy traigo un tema que suena polémico, suena el título, de hecho puede, ser, puede sonar un poco descabellado y a lo mejor muchas personas van a pensar que esto es una broma o que es simple y sencillamente estoy tratando de llamar la atención con el, con el título del video. Pero eh, no, no es así. Bueno, sí, pero es por su propio bien. Eh, realmente nunca he mencionado desde que abrí el canal en YouTube. Nunca mencioné mi edad. Ajá. Lo abrí hace 6 años eh, y hasta entonces, bueno pues sigo, eh, no he, obviamente hubo un tiempo en el que dejé de subir videos, pero he decidido regresar y desde entonces nunca he mencionado mi edad. Para los que no saben, y seguramente son todos, tengo 33 años, cumplo 34 el próximo mes. Eh, nací el 3 de diciembre del 84 y Ahorita me encuentro viviendo en Budapest, en Hungría y de todas las personas que conozco cada día, constantemente, desde hace 3, 4 años, siempre, todas las personas nunca son capaces de calcular mi edad. ¿eh? Lo más que se han acercado es 28 años y son unos cuantos, pero la mayoría de las personas me calculan 24, 25, 26 si ya algunos se van a los 22, 21, a veces voy a los antros, a los clubs, a los bares y los de seguridad me piden identificación porque son, no porque me vea menor de 18, pero porque son antros o lugares en donde la edad mínima es 21. Y entonces me piden identificación. Eso significa que me ven menor de 21 años, lo cual se me hace ya un poco ridículo. Pero bueno, el punto que quiero llegar es que me veo... La, la mayoría de las personas coinciden en que me veo mucho más joven de lo que realmente soy. Eh, y todos me dicen, ¿cuál es tu secreto? ¿qué haces? La, la, la, la. Bueno, <coughs> sí hay alguna serie de cosas que hago que son como parte habitual de mi vida, que hago todos los días de forma rutinaria, pero si yo pudiera dar una fórmula para... Eh, mantenerse joven y fuerte y sano eh, durante el mayor tiempo de vida posible eh, podría dividirlo en dos categorías eh, digamos que el 70% sería lo que está aquí en tu mente la forma en la que te hablas lo que piensas lo que dices lo que te dices a ti mismo y el 30% sería tu estilo de vida y entonces voy a hablar de las dos cosas porque creo que si ustedes empiezan a cambiar su estilo de vida, pero sobre todo si empiezan a cambiar la forma en la que piensan, ustedes van a ser capaces de verse mucho más jóvenes de lo que realmente son. Y mantenerse así por mucho más tiempo. Ahora, vamos a empezar primeramente con la mente, porque es realmente es lo más importante, lo crean o no. Si tú te puedes a pensar qué es lo que pasa en la mente de las personas la mayoría de ellas, cuando están cumpliendo un año más, te darás cuenta que casi todo el mundo dice lo mismo o piensa lo mismo. Ay, me estoy volviendo viejo. Ay, un año más, ya estoy más viejo que antes, ya Y entonces el tiempo pasa y cada vez se repiten lo mismo, cada año se repiten, ya estoy muy viejo para esto. Ya no puedo irme de fiesta porque ya, ya no tengo 20 años, ya tengo 25. ¡Wow! Diferencia, 5 años. ¡Wow! Eh, y entonces ya no puedo aguantar la fiesta como antes. Eh, ya no puedo tomar tanto porque ya me da la resaca más que antes. Ya no puedo hacer eh, ejercicio como hacía antes porque ya no soy tan joven. Y entonces empieza a hacer todas estas ideas. Y lo peor de todo es que lo que se, lo di lo que se dicen a sí mismos realmente lo creen. ¿Por qué? Porque... Eh, digamos que lo han visto en la ciencia, lo han visto en la medicina o simplemente la sociedad alrededor te ha enseñado que con los años te vuelves más viejo. Y sí, obviamente con los años uno, bueno, el cuerpo tiende a ir cambiando, pero no tiene por qué ser tan rápido. De hecho, hay estudios y hay libros al respecto, libros que yo he leído y que voy a dejar en la descripción para que tú también puedas leerlos, en donde eh, varios científicos, varios doctores, varios investigadores, se han dado la tarea de realmente investigar qué hay detrás del envejecimiento y por qué se da. Porque, lo creas o no, cada parte de tu cuerpo, todo tu cuerpo, se está constantemente renovando. Tu estómago se renueva cada tres meses. Tu piel se renueva cada mes, tus órganos, muchos de ellos se renuevan cada año. Entonces todo se está constantemente renovando, tus células están completamente cambiando y constantemente renovándose. Entonces realmente no hay una explicación como tal científica para decir que realmente debemos de envejecer. Sin embargo... Debido a la física cuántica, y no me quiero meter mucho en estos rollos porque es un poco complicado, complejo de explicar, pero debido a la física cuántica podemos saber que realmente lo que pensamos y lo que nos decimos y lo que enviamos al universo, esa energía es lo que traduce o es lo que proyecta nuestra realidad. Entonces es importante que empecemos a cambiar la forma en la que pensamos. Si tú empiezas a decirte a ti mismo, ¡ay, me estoy haciendo viejo solo porque tienes un año más! Entonces tu cuerpo va a decir, ok, te quieres hacer viejo, bueno, entonces vamos a empezar a envejecer tan rápido como tú dices que lo, estamos que lo, te que lo tengamos que hacer. Y entonces empiezas a sentirte, empiezas a sentir los estragos del envejecimiento cuando ni siquiera tienes por qué sentirlos. Vaya, hay personas de 80 años que son capaces de correr maratones, de hacer Iron y hacen cosas impresionantes. ¿Por qué si ellos pueden? ¿Por qué tú que tienes 20, 25, 30, 35 años crees que no puedes? ¿Por qué? Porque tu mente te, lo está, te está limitando, porque tus creencias te están haciendo sentirte viejo cuando en realidad no lo eres. Entonces el paso, no, el punto número uno es dejar de decir, hey, estoy muy viejo para esto, Ay, estoy muy viejo. deja de decirte eso. ¿Ah? te estás haciendo un gran daño entonces si estás cansado si fuiste al trabajo y regresaste cansado a tu casa es normal dices estoy cansado porque tuve un día agotador y porque hice muchas cosas no porque estoy viejo ¿Ah? empieza a repetirte estoy joven me siento bien me siento energizado eh, algo que yo empecé a hacer desde que tenía 24 años fue me dije a mí mismo, Cristian nos vamos a quedar en los 24 años. ¿Ah? A partir de hoy, mi cuerpo se va a quedar como si tuviera 24 años y tengo un pacto como el que tiene Dorian Gray. Si ustedes han leído el libro de Dorian Gray, eh, de Oscar Wilde, saben a qué me refiero con esta novela muy famosa en la que un tipo, un joven rico... Eh, bueno alguien le hace una pintura y entonces en la pintura a él le gusta realmente mucho cómo se ve porque se ve joven, se ve sano, se ve fuerte y eh, entonces decide hacer un pacto con, se supone en la novela es con el diablo en donde básicamente él no importa lo que haga, no importa el estilo de vida que tenga, nunca va a envejecer y en lugar de eso la pintura va a envejecer. Entonces Obviamente el personaje tiene una vida así súper um, corrupta, súper, uh, digamos, llena de, no sé cómo llamarlo, de placeres carnales, llena de, bueno, alcohol, drogas, etcétera, etcétera, y obviamente la gente a su alrededor que también son gente que se van de fiesta y que están, tienen un vestido de vida muy, muy, muy intenso, empieza a envejecer y se dan cuenta que él no está envejeciendo. Entonces dicen, algo está mal aquí. Y bueno, al final, no quiero platicarles toda la historia, bueno, ya lo hice prácticamente, pero es una novela muy buena que les recomiendo que lean. Eh, el punto de esto es que yo hice algo parecido. No hice un pacto con el diablo, lo hice un pacto con mí mismo y el universo y la energía. Entonces, todo fue así. Yo dije, me voy a quedar en los 24 y de aquí no paso. Y desde entonces, las personas, desde que tengo 24 hasta que tengo ahorita casi 34 años, las personas en promedio me eh, piensan o me adivinan que tengo 24, 25, o 23 años. Entonces, ¿está funcionando? Sí, claro que está funcionando. ¿Por qué? Porque yo decidí, porque está en mi mente y porque yo creo. Recuerden que lo que ustedes creen es lo que va a proyectarse en su realidad. Entonces es muy importante que cuiden mucho sus creencias y sus pensamientos porque si ustedes dicen, híjole, esto, esto no sirve, bueno, no va a servir para ti. Si crees que no sirve, no va a servir. Si crees que sirve, va a servir. Si crees que estás viejo, te vas a volver viejo así. Si crees que estás joven y que tienes toda la vitalidad del mundo y si, si, y si, tú te, y si te dices a ti mismo que cada vez que el sol toque tú piel, tú te haces más y más joven y realmente lo dices y te lo repites, repites y te repites y te repites hasta que te lo creas, entonces notarás que cada vez que vas al sol y que te da el sol en la piel te vas a sentir más joven, te vas a sentir renovado, te vas a sentir con más energía. Hazlo, inténtalo y vas a ver. Ahora, esta es la primera parte que dije es el 70, el 70 podría decir que es el 80 o el 90% de la magia ajá pero eh, también hay otra parte que obviamente también cuenta cuenta mucho y es ayudarle a tu cuerpo a mantenerse verdad porque no es lo mismo que tú compres un lamborghini o un ferrari y le des eh, gasolina premium a que le des no sé eh, petróleo puro o a que le des este aceite de cacao para que empiece a funcionar. Obviamente no es lo mismo. Mientras debes entender que tu cuerpo es una maquinaria perfecta. Es, un, es una maquinaria que funciona de manera impresionante. No hay una máquina en el mundo que funcione mejor que el cuerpo humano. Entonces, si tú ves a tu, el cuerpo como un auto exótico, como un Lamborghini o como un Ferrari, piensa qué harías con el Lamborghini o con el Ferrari. ¿Qué harías con él? lo cuidarías como a nada en el mundo verdad Por qué? porque te costó mucho dinero bueno tu cuerpo vale mucho más y entonces es importante que empieces a cuidarlo del mismo modo llevo tres llevaba tres años siendo vegetariano y ahora llevo un año más siendo vegano entonces en total son cuatro años que yo me deshice de comer eh, carne eh, cualquier producto que venga de animales muertos y lleva un año sin comer cualquier producto que venga de animales en lo absoluto. No huevos, no leche, no eh, queso, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo hice? Bueno, en primera porque hay muchos estudios y hay muchos documentales que también les voy a dejar en la descripción que demuestran... Que la carne, los alimentos, comer alimentos provenientes de animales no es saludable. De hecho, la carne procesada está um, categorizada por la World Health Organization o lo que se llama la Organización Mundial de la Salud, como eh, el un cancerígeno que está en el grupo número uno. Está en el mismo grupo que el plutonio y que el cigarro. Sí, la carne procesada lo que es eh, salchichas, jamones, eh, peperoni, todas esas cosas están categorizadas como cancerígenos del grupo 1 igual que el cigarro y que eh, el plutonio. Y en el grupo 2 está la carne en general, grupo 2 de cancerígenos, entonces está demostrado que Productos animales realmente no son buenos para tu salud, no son buenos para el medio ambiente y evidentemente no son buenos para los animales. ¿Por qué? Porque son los primeros que sufren al ser eh, matados y bueno, aniquilados de la forma en que lo hacen. ¿no? Pero eso es tema de otro video. Entonces lo que quiero decirte es que Llevo cuatro años sin tomarme eso y eso significa que lo único que le doy a mi cuerpo son cosas naturales y orgánicas. Y no solo lo que me meto en la boca, sino también lo que me pongo en la piel, en mi cabello, en las manos, lo que sea. Todo procuro que sea completamente orgánico. ¿Por qué? Porque incluso las cremas, muchas veces las cremas o los shampoos que usamos están llenos de, de digamos, de cosas sintéticas, de químicos. Y ahora yo, yo quisiera preguntarte, ¿tú te comerías una botella, de, un pedazo de plástico? Te aseguro que no te lo comerías, ¿verdad? Bueno, cuando te pones algo, crema o shampoo, o usas algo que está hecho de productos sintéticos, prácticamente te estás comiendo algo, te estás comiendo un pedazo de plástico. ¿eh? O sea, lo que tu cuerpo absorbe es igual que si te lo comieras. Entonces, eso tampoco es bueno para ti. Entonces, lo que decía de los hábitos que me mantienen o que ayudan a mi cuerpo a mantenerse joven, fuerte, saludable, que por cierto no me he enfermado en mucho tiempo, me dejé de enfermar el estómago desde que dejé de comer carne. Hace cuatro años yo no he tenido un problema con el estómago jamás en mi vida. Entonces, desde que empecé a hacer todo eso... Eh, mi cuerpo cambió aparte de que bajé completamente la grasa abdominal eh, me sentí con mucha más energía mi piel se vio completamente diferente mucho más fresca mucho más hidratada mi cabello eh, siguió creciendo llegó un momento en el que se me estaba cayendo mucho y después de que dejé de comer can empezó otra vez a fluir y bueno pues tengo bastante volumen me encanta eh, y bueno Aparte de que soy vegano, obviamente también hago 10 minutos, solo 10 minutos de ejercicio al día, no más, no necesito hacer más. 10 minutos de ejercicio, 20 minutos de yoga y 10 minutos de meditación. ¿Por qué la meditación? Porque la meditación es la forma de darle, de darle atención a tu cuerpo. Ajá. Y está demostrado por la física cuántica que cuando las partículas, las moléculas y los átomos están bajo la atención de una tercer, un tercer objeto o una tercer persona, esos átomos se comportan de forma distinta. Se pueden manipular y se pueden, digamos, que pueden tener eh, ciertas funciones, ciertos movimientos de acuerdo a la intención que esa tercera persona o el observante le dé. Así que la meditación también me ha servido mucho para mantenerme en este estado. Y bueno, aparte de que eh, me ayuda para mantenerme más alerta, para dormir mejor, para aprender cosas más rápido. Eh, por ejemplo, hablo tres idiomas, inglés, español. Bueno, español es mi idioma nativo, evidentemente. Eh, hablo el inglés, hablo alemán y ahorita como estoy en, unga, en Hungría me puse a aprender húngaro, que es el segundo el segundo idioma más difícil de aprender del mundo después del mandarín. Y me está yendo muy bien. Pero todo esto es porque realmente cuido de este vehículo. Y eso es lo que se trata. Se trata de cuidarte, de cuidar el tuyo, mejorarlo y hacer, sacarle el mayor provecho. Eh, y bueno, algunos de los consejos de las cosas que me también uso por ejemplo es que eh, las cosas naturales que les dije que me pongo una de esas es este que es como vaya un exfoliante básicamente que se llama neutrógena Ajá. Eh, este bueno lo uso bastante para la piel para cerrar los poros me ha ayudado mucho eh, no importa qué tipo de exfoliante se usen, traten de usar uno que sea orgánico, eh, hecho en, con productos naturales. Eh, pero usen exfoliante, ¿por qué? Porque el exfoliante les ayuda a remover las células muertas y a dejar las células nuevas. ¿no? Entonces hace que su piel se vea mucho mejor. Eh, yo recomiendo este porque he usado varios y bueno, no son muy buenos. Si les interesa, este aquí está. Voy a dejar un link en la descripción si gustan. Y también uso eh, una crema que es también a base de productos naturales. Eh, es la marca Doctor Organic. Esta hay varios tipos. en esta, esta en específico es con aloe vera. Y es una crema maravillosa. Es buenísima porque eh, aparte de que es natural... Eh, hace sentir tu piel muy muy hidratada sin quedar muy grasosa eh, la pueden comprar en muchos lugares y si no la pueden encontrar en su país pueden eh, ordenarla a través del sitio web también lo voy a dejar en la descripción es creo que es doctororganic.co.co.uk perdón a veces confundo mezc mezclo inglés con español y bueno, esto es lo único que uso. Ajá. Hay personas que de verdad usan mil mil cosas para su cara para verse mucho mejor y esto lo uso y eso a veces de vez en cuando porque a veces eh, se me olvida y como estoy viajando no puedo traer tantas cosas conmigo especialmente en los aviones no puedes traer más eh, líquidos envases con más de 100 mililitros y bueno a veces no tengo no puedo usarlo eh, pero bueno este video ya se alargó muchísimo el punto es principal es usar tu mente créeme Tú empieza a hablarte de forma diferente, empieza a decirte me siento joven, me siento joven, me siento joven. Cada día, cada día eh, me hago más joven. He trabajado con muchos de mis clientes y a muchos de mis clientes les he dicho eh, este consejo que apliquen en su vida para sentirse mejor, para sentirse con más energía. Dile, cada vez, cada vez que cumplas un año más, imagina que estás haciéndolo de forma reversa. Por ejemplo, yo en un mes, el 3 de diciembre, no cumplo 34 años, cumplo 32. Y el siguiente año cumplo 31. Y el siguiente año cumplo 30. Y así. Ajá. Entonces, dite a ti mismo, a partir del siguiente año yo voy en reversa. Y voy haciendo más joven y más joven. Y créeme, si tú realmente te lo repites y lo dices, tu mente lo cree y tu mente le va a mandar las órdenes a tu cuerpo para que se vea mejor, para que se sienta mejor y para que todo funcione pum. Súper, súper bien. Y bueno, si puedes agregarle también ayuda a tu cuerpo con una dieta vegana. No solo, no solo ayudas a tu cuerpo, sino que también eh, ayudas al medio ambiente y ayudas a los animales. ¿No? eso sería muy bueno para ti y, y bueno si tú si deseas además agregar un ingrediente extra un par de productos naturales 100% naturales que te ayuden a ver mejor bueno pues ahí está eso es todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse para tener notificaciones hagan clic en la campanita porque así les va a llegar la notificación cuando un video nuevo esté en camino. Eh, y bueno, déjenme sus comentarios, qué piensan de este video. Este video es un poco diferente, eh, porque hablo de la energía, hablo del poder de tu mente, y creo, quiero que, de verdad, quiero que entiendan que esto no es una idea loca, no es una filosofía. Yo podría hablarles de cosas científicas que respaldan estas teorías no lo hago porque no quiero no puedo hacer el video tan largo pero realmente si a ustedes les interesa pónganse a leer sobre la física cuántica sobre los estudios realizados sobre el poder de la mente sobre la ley de atracción y la física cuántica sobre todas estas cosas las vibraciones la energía y ustedes se darán cuenta que realmente todo lo que piensas afecta mucho mucho más de lo que crees. lo que piensas lo que dices incluso si lo dices de broma afecta, créeme entonces esto, yo sé que es un video diferente, pero me gustaría saber qué opinan de todas estas cosas si creen que estoy loco, si creen que son alucinaciones, si definitivamente no creen y nunca van a creer en eso más que eh, porque no lo dicen en la tele o porque no se lo has dicho, no se los ha dicho su doctor en fin, lo que sea, por favor me gustaría saber qué piensan, ¿sale? coméntenlo y nos vemos en el próximo video, chao